¿Qué, tú? Me llamo Nicolás, vivo en Toulouse eh, y estoy utilizando la moneda libre desde dos años aquí en Toulouse. ¿Qué es la moneda libre? La moneda libre para mí es, eh, es primero la... la, la una... Hay, hay varias cosas. La libertad, para mí la primera vez que me han hablado de la moneda libra era como si había encontrado una forma de libertad de hacer lo que quiero hacer y también es la, la, la, la igualdad la, la, también, eh, entre los, las personas que porque tenemos todos la, la misma cantidad de, de moneda uh, desde el principio y entonces para mí es, uh, es, es la manera de crear un funcionamiento en la sociedad uh, con más uh, igualdad. ¿Por qué eh, recomiendas que nos adoptemos la moneda libre? Eh, es para ayudar a cambiar el, el, el mundo es, es ambicioso ¿eh? pero, pero eh, si cambiamos de sistemas hay varios sistemas en el mundo si cambiamos de sistemas sin cambiar la manera donde, de crear la moneda que ahora la moneda está creada de manera muy desequilibrado eh, entre las personas si cambiamos de sistemas sin cambiar la manera de crear la moneda no es posible cambiar el mundo y la manera de vivir Pardon.